Hola, el día de hoy quiero enseñarte a cómo desenfocar un video paso a paso de la manera más clara posible en Premiere. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestras dos flechitas y nos vamos a donde dice Efectos. Estando allí escribimos la palabra desenfoque gaussiano. Aquí lo encontramos, entonces vamos a seleccionar nuestro efecto y lo arrastramos sobre nuestro video de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestro video e irnos a donde dice controles de efectos. Aquí nos aparece nuestro efecto y lo que hacemos es desplegar el menú de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es desenfocarlo. Entonces le damos por ejemplo un valor de 100. Como ves, lo desenfocamos, pero genera unos viñeteos negros bastante feitos. Entonces, para arreglar esto, le damos en repetir píxeles del borde. Estando allí, lo siguiente que vamos a hacer es animarlo. Entonces, para eso, sencillamente lo que hacemos es darle un clic al relojito y avanzamos, por ejemplo, 20 frames. Como estarás viendo, acá en la línea del tiempo. Y disminuimos el valor a cero. De esta manera. Y si lo reproducimos ya nos genera una animación pero espera no te vayas porque lo que vamos a hacer es mejorar aún más esta animación entonces desplegamos el menú nos acercamos un poquito más seleccionamos ambos y le damos en curva continua y de esta manera mejoramos aún más el efecto Espero que te haya servido mucho este tutorial y gracias por ver el video. Aquí arriba te estaré dejando otro video que te va a ser de mucha utilidad. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí te invito a pasar por el canal y ver más videos relacionados con la audiovisual. Gracias por ver el video.